Hola gente, bienvenidos a otro tutorial de programación en Flutter. Ya que arranca año nuevo, vida nueva, la idea del 2020 va a ser dar un salto en lo que es la calidad y las cosas que mostramos en el canal. Para eso voy a estar introduciendo algunos cambios con el objetivo de poder traerles más contenido de cosas que les puedan interesar. Obviamente todo ese salto requiere por ahí algún esfuerzo personal y es por eso que si alguno me quiere acompañar en el esfuerzo, estoy abriendo un sitio en Patreon.com para poder conseguir algo de ayuda financiera de parte del de que quiera colaborar. La idea de esas colaboraciones es utilizarla para pagar servicios que nos puedan servir para aprender nuevas cosas, servicios que son pagos, que están en moneda extranjera y que en general son difíciles de costear. Otro de los objetivos a mediano plazo es tratar de conseguir alguna licencia de algún programa de edición de video un poco más avanzado que el iMovie, ya que me está trayendo algunos problemas para editar videos porque tiene algunas limitaciones y necesitaría poder acceder a un editor un poco más avanzado. El colaborar en este sitio es totalmente opcional, no va a tener ninguna ventaja a largo plazo si seguramente aquellos que colaboran tengan algún premio, como por ejemplo ver los videos un poco un día antes o dos días antes de la publicación en YouTube, o acceso a código fuente que no voy a publicar inmediatamente en Github y lo voy a estar publicando un poco más adelante, Nada que a la larga no vayan a obtener de mi parte. Es, sería simplemente una forma de agradecerles a aquellos que sí quieran colaborar. Para empezar el año pensé salir un poco del mobile, así que lo que vamos a estar haciendo es empezar un sitio web desde cero hecho todo en Flutter. Y para eso elegí un sitio de e-commerce que, como pueden ver acá en la computadora, no está totalmente terminado, sino que lo vamos a ir trabajando por varios capítulos y lo más interesante de este capítulo es el tema de cómo hacer un sitio responsive donde las tipografías y los márgenes y todo el contenido se adapte de manera automática hasta un ancho fijo en nuestro dispositivo. Así que sin nada más que agregarle, vamos a ver el video. Para comenzar con este proyecto vamos a trabajar sobre este diseño que encontré en Dribbble porque me pareció que tiene una complejidad aceptable como para hacer la primera prueba real de crear un sitio web entero usando Flutter. Seguramente va a ser una serie de episodios, no vamos a poder cubrir todo. En este capítulo vamos a empezar a ver qué elementos podemos crear y qué vamos a necesitar para poder crear un sitio web y a partir de ahí vamos a ver qué funcionalidades le podemos ir agregando hasta hacerlo lo más funcional que nos salga. Este concepto es de Diki Indrayan, está en Dribbble, les dejo el link en la descripción por si quieren pasar a dejarle algún comentario y tiene una imagen completa de lo que sería la página completa que es lo que vamos a tratar de replicar. Así de punto de vista de los elementos tenemos una primera parte que es una especie de header que tiene algunos botones y tiene imágenes con algunos overlays tiene un botón de buscar y el carrito de compras. Luego tiene una parte con algunas imágenes que son marcas. Después tenemos como un ítem destacado al que le podemos cambiar el color. No debe cambiar el color de la tela del sillón, por ejemplo. Un botón para ver más ítems. Una grilla de productos con precios y sus imágenes. Podemos, tenemos un filtro de si queremos que esté hecho a mano o hecho a fábrica. Luego tenemos una parte que habla de los servicios que provee esta empresa y un formulario de contacto para obtener una especie de newsletter o novedades y luego un footer estándar con algunos links genéricos. Por lo que me imagino del sitio la idea es un sitio web por lo tanto tiene que ser responsive o por lo menos adaptarse más o menos al tamaño de la pantalla yo me imagino un sitio que no ocupe el 100% del ancho luego de un tamaño, no sé por ejemplo vamos a vamos a poner como límite 1024 de ancho, y a partir de 1024 que el sitio no se siga creciendo en ancho porque si no estas cosas se van a poner bastante feas y es preferible cortar en un cierto ancho y que después se complete con blanco por ejemplo y que el sitio quede centrado. Vamos a ver cómo resolvemos eso con Flutter. Para usar Flutter por web recuerden que tienen que tener la versión 1.12 o mayor y tienen que estar en el channel beta para saber eso pueden abrir cualquier terminal y ejecutar flutter doctor ahí les va a decir en qué channel están y en qué versión están si no llegan a estar en el channel beta directamente hacer flutter channel channel beta y eso cambia al nuevo canal y les configura todo lo necesario en este caso me está tirando este error porque yo tengo dos versiones de Android Studio tengo la 3.5 que es la que están viendo ahora y después tengo otra versión de Android Studio que es la que usé para hacer la prueba de Jetpack Compose que es la versión inestable de Android Studio les dejo el link acá arriba por si quieren ver el video sobre Jetpack Compose pero no tengo instalado el plugin de Flutter por eso me tiré este error mientras este que es el 3.5 tenga el tilde verde significa que estamos bien. acá yo creé ya una aplicación que se llama e commerce que tiene el template default del botón que auto incrementa y lo que tenemos que ver ahora como primer paso es cómo vamos a organizar las pantallas para que esto se pueda ir viendo más o menos bien vamos a iniciar un Chrome Web que es lo que vamos a desarrollar porque queremos hacer web y vamos a ejecutar esta aplicación en Google Chrome para empezar a desarrollar una vez que se baja el SDK va a tratar de levantar nuestra aplicación y nos va a abrir la ventana está de Google Chrome en la cual podemos clicar el botón y le podemos cambiar el tamaño a gusto. Por una razón de comodidad seguramente nos convenga tratar de usar la mitad de la pantalla para el navegador y la otra mitad para el código. Yo creo que con esa proporción deberíamos estar más que bien ya que el código no debería ser demasiado extenso hacia la derecha. Vamos a empezar reemplazando todo lo que empieza con comentarios y formateando el código. De esa manera eliminamos todos los comentarios y vamos a eliminar esta My Homepage. Ya que no la vamos a usar y vamos a poner un container vacío para empezar. La página requiere un refresh. ¿Sí? Ahí empezamos con una aplicación totalmente en blanco y a partir de aquí vamos a empezar a construir. Vamos a empezar con un widget stat stateless que se llame... Content widget, ¿Sí? acá voy a hacer algo que no suelo hacer que es ir trabajando a medida que se me ocurre, yo en general siempre trato de armar un concepto de lo, de lo que voy a grabar, en este caso voy a tratar de inventar sobre la marcha porque no tengo mucha experiencia en armar sitios web con Flutter, así que vamos a ir tratando de ver qué es lo que primero se me ocurre y vamos a ir viendo si eso funciona o no y cambiar de plan sobre la marcha si es necesario. El Content Widget, la idea es que sea un widget que me permita definir cuál es el ancho donde va a estar el contenido y a partir de este ancho armar el contenido adentro. ¿Sí? Este va a ser el widget que debería ser responsive hasta 1024 y luego de 1024 mantenerse siempre en 1024 de ancho y centrado en el medio de la página. Vamos a utilizar este Container Widget y como ya saben que me gusta mucho porque lo dije en el top 10 del año pasado que lo pueden ver acá vamos a empezar con un placeholder para poder visualizar qué es lo que estamos dibujando si salvamos vemos que ahí nuestro content widget ocupa toda la pantalla y si yo la agrando, guachico wow, sigue ocupando el 100% de la pantalla vamos a empezar diciéndole a este content widget que va a recibir un child y se lo vamos a mandar por el constructor. Esto es porque en realidad yo quiero poder reutilizar este Content Widget en futuros proyectos. Entonces podemos pasarle un child y este widget nos va a quedar genérico. Y esto va a retornar directamente el child. Salvamos y estamos mantenemos lo mismo. Y lo que vamos a querer hacer ahora es poder definir cuál es el ancho de este widget para eso vamos a probar de ponerlo dentro de un container y vamos a decirle a este container para empezar que tenga un ancho de 1024. ¿sí? No es exactamente lo que nosotros queremos lograr pero quiero ver el tema del máximo. Vamos a salvarlo y no tiene ningún efecto. Vamos a hacer un hot reload, nuestro widget se sigue expandiendo al 100% y no hace lo que nosotros queremos. No estaría funcionando. El container ignora mi decisión de decirle que tenga un width de 1024. Y está tratando de irse al 100%. Seguramente por la forma en que calculan los tamaños. Al estar directamente ligado al material app. Lo está ignorando. Por lo tanto vamos a tratar de meterlo dentro de una fila. Y de esa manera la fila en la que va a tomar el 100% y el container va a tomar el tamaño que nosotros queremos darle ahí salvamos, vemos que acá en el render me aparece un error es porque el widget está ocupando más de lo que debería si yo empiezo a hacer crecer la ventana del navegador llego a un punto en que tengo los 1024 y tengo un espacio vacío por lo tanto eso se estaría haciendo bien y cuando yo lo achico, vean que las líneas de la X nos están achicando. Por lo tanto, siempre desde 1024 y me aparece esta barra gris, que en realidad es esa barra amarilla negra que aparece en mobile, avisándome que hay un overflow. De hecho, acá tengo el error en la consola. Por lo tanto, eso estaría funcionando. Y vamos a decirle que en el Main Axis Alignment, que es el horizontal, que el contenido aparezca centrado. Ahí recargamos. Y si empezamos a crecer la ventana, vemos como el 1024 está centrado en y se va completando con blanco alrededor. Hasta ahí esa parte estaría bien. Nos faltaría que a partir de este tamaño, que ya es menos de 1024, empezara a tener un sitio responsive. Para eso tenemos que hacer que este 1024 desaparezca cuando la pantalla no tiene 1024 píxeles y que el container ocupe el 100%. Para eso vamos a primero obtener un Media Query a partir de este context. Vamos a ver el tamaño de la pantalla que lo vamos a sacar del Media Query punto size. Ahí tenemos el tamaño de la pantalla y vamos a preguntar si el tamaño de la pantalla, esto de qué tipo es, de este tipo size, no sé por qué no me lo está tomando. Ahora sí. Si el Width es menor a 1024, le voy a pasar NULL como Width y si no le voy a pasar 1024 el null lo que hace es decirle al container que tome todo el ancho que quiera reiniciamos acá y ahora vemos que no está, cambia pero no de la manera que esperamos está tomando un valor por defecto vamos a tomar el screen.width en vez de null a ver qué hace ahí sí tiene el ancho de la pantalla si yo empiezo a extender esto, vean cómo las líneas se mueven de la cruz hasta que llegamos a 1024. Ahí queda centrado y se si me empieza a achicar, la X se empieza a achicar junto con la pantalla. Por lo tanto, logramos tener nuestro primer éxito, que es un contenido que es responsive hasta un cierto punto y a partir de cierto punto maneja un ancho fijo y se centra en la pantalla. Por lo tanto, yo diría que es un gran éxito y tenemos nuestro primer widget completado. Si volvemos sobre nuestro diseño, vemos que tenemos varias secciones bien marcadas. Tenemos la primera sección que sería la parte del header, la segunda que es la parte de las imágenes, la tercera que es el ítem destacado, cuarta la grilla... Quinta, nuestros servicios. Sexta, formulario. Y séptima, el footer. Por lo tanto, vamos a crear un widget para cada sección. Y después vamos a ver cómo utilizar cada, cada uno de ellos. Dijimos entonces que tenemos un header. Luego tenemos un widget de marcas o de brands. Luego, luego tenemos uno de el ítem destacado, luego viene la guirilla de ítems, luego tenemos los servicios, luego tenemos un formulario y por último vamos a tener nuestro pie de página. Esas van a ser todas nuestras secciones y lo que vamos a empezar haciendo es en lugar de tener un placeholder adentro de nuestro contenido vamos a querer poner una columna y dentro de esta columna vamos a querer poner todas nuestras secciones vamos a poner un Header y eso va a ser toda la estructura de nuestro sitio web que va a estar encapsulado en este contenido responsive por el momento no tenemos nada lo que podemos empezar a hacer es definir el tamaño de algunas cosas vamos a empezar con nuestro encabezado nuestro encabezado pareciera acá tener una parte que es cuadrada y el resto ocupa esta imagen por lo tanto vamos a definir, o podemos definirlo idealmente deberíamos tener un cuadrado acá para que quede siempre bonito vamos a empezar por ese cuadrado para definir nuestro header entonces lo primero que nos encontramos es que tenemos una fila esa fila va a tener dos hijos y los vamos a definir como dos placeholders lo primero que tenemos que saber es que queremos que este placeholder sea un cuadrado, por lo tanto lo vamos a poner dentro de un aspect ratio, con un aspect ratio de 1.0 para asegurarnos que esté siempre cuadrado. Algo no le gustó. Bien, obviamente acá me dice que estamos usando un aspect ratio, pero no tenemos ni definido ni el width ni el height. O sea, necesitamos definir por lo menos una de esas, de esas constraints. Vamos a definir que esto va a tener un egg de 250 de alto, un poquito más quizás un 450. Me parece mucho. 300 y ahí creo que estamos bien. Y al otro, lo que deberíamos hacer, al otro placeholder, le vamos a decir que se expanda todo lo necesario para completar la pantalla y ahí tenemos como nuestras dos secciones, lo que va a ser el cuadrado verde y lo que va a ser la imagen. Nuevamente si yo me empiezo a expander, acá lo que tenemos se expande la imagen hasta llegar a 1024 y ahí queda fijo siempre el cuadrado y se expande el de la derecha. No me convence del todo, no me convence del todo porque este siempre queda del mismo tamaño. Vamos a mejor eliminar el container y lo que vamos a hacer es a este placeholder vamos a ponerlo dentro de un container, vamos a ponerlo dentro de un expander también y le vamos a decir que este utilice 2 y este utilice 3 no hace exactamente lo que yo quiero, no es lo que estamos buscando en realidad bien, no, no es exactamente lo que yo quiero, lo que yo estoy necesitando es que este width del cuadrado sea un máximo de un poco menos de la mitad de este ancho que en principio no lo conozco pero lo puedo saber del tamaño de la pantalla porque es lo que le estoy dando al padre si no tuviera el ancho de la pantalla porque no estuviese usando este ancho de pantalla lo que tendría que hacer es usar un layout builder para conocer cuál es el constraint del, del padre para saber cuál es la medida vamos a probar primero con el screen size vamos a necesitar esta lógica también, vamos a decir que el ancho total es o 1024 o menos de 1024 y acá vamos a sacar el expanded y poner esto dentro de un container cuyo ancho sea igual al width por 4 dividido 5, es un poco grande pero creo que es lo que quiero, en realidad esto quiero dos quintos, lo que quiero es que esto siempre sea a dos quintos, lo que no me gusta es que mi fila, el alto este, quiero que sea siempre el ancho del de container y vamos a poner otro container para limitar el alto del de header. Ahora sí, lo que estoy haciendo es poner un container afuera que tenga el mismo alto de lo que va a tener el cuadrado de ancho. De esa manera ninguno de los dos, ninguno de estos dos espacios se puede ir más alto. Y ahora sí, si yo me achico, el header y el, estos dos se achican, pero este primero siempre se mantiene cuadrado y si yo me agrando, este se agranda y este se mantiene siempre proporcional, ocupando el 100%. Y ahí sí pude tener el efecto de que esto sea más o menos responsive a medida que me achico se achica el tamaño, vamos a ver qué pasa después con las tipografías pero con lo que son imágenes y esas cosas no deberíamos, no deberíamos tener ningún problema y a medida que crezco se agranda hasta mantener ese tamaño con eso tenemos más o menos resuelto lo que sería el primer bloque para el tema de los brands es un poco más fácil porque tenemos que definir una fila esta fila va a tener varios placeholder, cada placeholder sería la imagen de una de las marcas que se vende en este e-commerce y vamos a decir que cada una de estas marcas tiene un width de 200 y un alto de 80, vamos a copiar esto cuatro veces mejor, 200 es como mucho, vamos a suponer ahí y a la fila vamos a decirle que ponga un espaciado parejo para todos los ítems y ahí a medida que crecemos se separan o se contraen los ítems de manera responsive bastante bien para nuestro ítem destacado vamos a dejar un container vamos a darle un alto de 600 y adentro por ahora solo un placeholder para definir el contenido y ahí empezamos con el primer problema que vemos que nuestro container se nos fue de pantalla y nos está tirando ahora un error de dibujado en el eje vertical. Eso es porque ahora no tiene lugar para dibujarse. Y eso es porque Flutter por defecto, por más que estemos en una página web, trata la pantalla como la parte visible, no tiene un scroll infinito como cuando estamos en HTML. Es por eso que lo que vamos a tener que hacer es venir a nuestro contenido, y esta columna que estamos metiendo en nuestro content widget la vamos a poner adentro de algo que se llama algo con scrollable. Vamos a poner esta columna dentro de un single child scroll view. Que es una scroll view que tiene un solo hijo. Salvamos. Y ahora como ven el error desapareció. Y si yo muevo con la ruedita del mouse puedo scrollear hacia abajo y si la pantalla se crece sigo pudiendo scrollear de esa manera no sé por qué acá se me achica tanto que se me despega de arriba ahora después vamos a ver ese problema y con eso ya tenemos definido nuestro segundo tercer bloque que es el de feature widget vamos a hacer algo parecido para la parte de los ítems vamos a definir otro bloque de 600 si sí, el alto este el alto de esta sección es más o menos el alto de esta sección. Por lo tanto, vamos a mantenerlo, vamos a, vamos a a mantener el mismo valor. Y el de esta es un poquito menos. Yo diría un 400. Y después vendría el formulario y el footer. Entonces dijimos que los servicios sería unos 400. El formulario lo vamos a definir como 200. Y el footer directamente lo vamos a definir como una fila. Y que en esta fila tenemos texto, vamos a dejar uno solo, no tiene sentido tener más de uno, ahora si sí salvamos y empezamos a scrollear, vemos que tenemos las diferentes secciones y el footer al final, el texto se ve así de esta manera medio fea porque no tenemos un scaffold, eso podemos arreglarlo, podríamos ver, vamos a poner esto dentro de un scaffold y ver qué pasa, no debería ser necesario, no queremos usar un scaffold pero Scaffold tiene un body, no debería cambiar mucho salvo que el texto ahora me queda un poquito más lindo y ahí de hecho el scaffold me arregla el problema que tenía con la columna que se me iba a cualquier lado les diría que hasta nos ayuda y cuando agrandamos esto sigue centrado y yo puedo scrollear hasta llegar abajo una cosa que estoy notando ahora es que si yo quiero scrollear poniendo el mouse en las partes blancas de los costados esto no scrollea porque el evento del scroll está en el 1024 eso supongo que lo podemos arreglar invirtiendo el orden entre el content widget y el single scroll vamos a swap, hacer un swap with the parent esto sigue funcionando con el scroll sin ningún problema acá scrolleo sin ningún problema y ahora si me pongo afuera y scrolleo, scrolleo sin ningún problema ¿sí? eso hay que tenerlo en cuenta que acá el evento lo agarra un widget, entonces si el widget se estaba dibujando en 2024, scrollear en la parte de afuera sería bastante molesto. Por lo tanto, tenemos que tener esos detalles en consideración cuando trabajamos con web. ¿Quién va a recibir el evento? Vamos a agregar algunos detalles. Vamos a separar cada sección con un alto de 8 píxeles, como para que no esté, tanto, no esté todo tan pegado ahí tenemos unas pequeñas separaciones eso nos da un poco más de aire maximizamos y sigue andando todo perfecto y vamos a pasar a trabajar en nuestro encabezado en el recuadro de la izquierda si venimos a este recuadro tiene una imagen de fondo que tiene estas linitas no sé si se llegará a ver en el video tiene como una, una grilla con unos puntitos muy sutiles no lo voy a utilizar lo voy a hacer directamente con un color sólido con una cuestión de Facilidad, vamos a nuestro header widget y donde tenemos el primer container. Vamos a poner que tenemos un color y pegamos el color que sacamos de la web. Ahí ya tenemos nuestro color y luego tenemos una imagen acá arriba y después tenemos otro widget acá como centrado, donde tenemos varios textos y dos botones. Vamos a dejar el logo para después vamos a centrarnos en esta parte de los textos vamos a moverlo un poquito así para tenerlo de referencia y una vez que tengamos puesto todos los textos vamos a ver cómo los acomodamos esto lo vamos a llamar en un método privado que se llame headline y vamos a declarar acá este método y este método entonces dijimos que tenemos sería una columna y esta columna estaría compuesta por un texto este texto seguramente vamos a querer que se acomode a dos líneas. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Y a su vez tenemos otro texto abajo que es una especie de lorem ipsum. No tiene ni siquiera que ser exacto. Y luego vamos a tener una fila donde vamos a tener, vamos a empezar con el raise button y después vamos a ver qué botón nos conviene. Vamos a poner dos raise button, uno que diga SHORT NOW y el otro botón que diga TRY to MY phone. ahora ya tenemos el contenido, ahora tenemos que descubrir cómo darle un estilo y que se parezca a el objetivo final si vemos el diseño el texto de arriba está como en negrita, un poco más grande, un texto más chiquito y después tenemos los botones lo que me estoy preguntando ahora es si el tamaño que elegimos para este cuadrado es el adecuado para eso vamos a maximizar este y si lo ponemos uno al lado de otro en su más cuando estamos en la máxima extensión ya puedo decir que este cuadrado es muy chico para armar este contenido por lo que vamos a tratar de hacer que nuestro cuadrado verde sea más o menos de ese tamaño también si lo ponemos a nivel del ancho esta imagen en, en lo que sería la escala 1 a 1 aparentemente es más de 1024 así que también vamos a cambiar eso para tratar de irnos un poco más cerca del diseño original para que esto sea mucho más fácil de acomodar. Vamos a venir primero acá arriba, vamos a definir una constante para que sea más fácil de cambiar a futuro por si lo usamos en muchos lugares. Que sea un entero que se llame max. y Vamos a definir como 1.280 creo que sería, vamos a ver esta imagen qué tamaño tiene, 1.440 bueno, vamos a 1.440, 1.440 y ahora vamos a utilizar este Max Width en todos los lugares donde teníamos el 1.024 de esa manera lo podemos cambiar fácilmente más adelante si lo necesitamos ahora salvamos, ahora vemos que el ancho es más parecido a lo que es la imagen y si nos vamos al alto de este cuadrado, todavía lo podemos extender un poco más, pero ya nos da una sensación de que va a ser más fácil centrar el contenido en este cuadrado, que es mucho más amplio. Si achicamos, obviamente vamos a tener que ocultar algunas cosas porque no van a entrar todas en una resolución tan chiquita. Pero vamos a ir paso por paso. Vamos a ver si podemos agrandar esto un poquito más. Eso sería venir a nuestro header y sería cambiar el factor este de 2 quintos, si vamos a un tres quintos, es como demasiado grande, pero podemos ir a 3 séptimos, hay que cambiarlo en los dos lugares. Y ahí con tres séptimos estaba bastante cerca, no, no lo voy a hacer mucho más grande. Vamos a dejarlo ahí y vamos a empezar a trabajar en el estilo de los textos y de los botones. Para eso vamos a, vamos a recomendar las pantallas, así lo podemos ver en la versión grande y después trabajamos en la parte de responsive. Vamos a también tratar de dejar el diseño original a la vista y de esa manera podemos tener los tres elementos en pantalla. Obviamente cuando trabajamos con esto es súper recomendable tener un setup con dos monitores por lo menos para poder trabajar mucho más cómodo. Obviamente para el video no me sería conveniente porque sería más difícil de filmar, pero acomodando un poco las ventanas se puede trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es centrar nuestro contenido, por lo tanto a esta columna vamos a decirle que lo centre. Y por supuesto esto tiene que tener algún tipo de padding. Vamos a empezar a poner en, todo, en todos lados el mismo padding y después vamos a ver con cuál nos quedamos. En el eje, en el eje horizontal, que sería el cross alignment, quiero que esté todo a la izquierda por lo tanto vamos a ponerlo que se alinee todo al Start entonces de esa manera no tenemos el problema de que este texto estaba centrado vamos a darle un poco de estilo primero el color tiene que ser blanco el tamaño de la fuente algo grande y vamos a ponerlo en negrita, bastante parecido luego al otro texto también vamos a ponerle estilo y en este caso la tipografía no es tan grande y no está en negrita, el 20 es muy grande, vamos a ir con un 12, un 16 a ver, no, parecería ser mucho más chica la letra, ahí puede llegar a andar. Ahora el padding de la izquierda es mucho más grande que el de la derecha, por lo tanto acá vamos a cambiar con un only y vamos a poner que a la izquierda queremos 120, a la derecha queremos 32, arriba 32 y abajo 32. Salvamos y ahí se parece un poco más a cómo está organizada la imagen original. Vamos a darle un poquito de separación a los textos. Alzo directamente un Sizes Box con un alto de 12. y otro entre el texto y los botones y a su vez vamos a separar los botones entre sí pero para los botones tenemos que usar el Width en vez del fade. ahí va empezando a tomar forma en vez de un Raise button vamos a usar un Flat porque no tienen sombras y este deberíamos poder cambiarle el color y al text color lo tenemos que hacer white. Y con eso tenemos el botón amarillito con el texto blanco. Y al try my room necesitaríamos también, no sé si tenemos un border button, no. Vamos a hacer un flat button, vamos a cambiar el color del texto a blanco. Y nos faltaría hacerle el borde blanco, este no tiene la posibilidad de hacerle un border. Vamos a ver si tenemos algún widget que nos permita dibujar un borde alrededor de algo no tenemos nada que nos permita dibujar un borde, este shape border creo que no es un widget, no. Es un widget. Vamos a hacer así, vamos a poner un container y a ese container vamos a poner un, un decoration que sea un box decoration y que tenga un border que va a ser un box border y este box border es uh, base class no. necesitamos a alguien que es una clase abstracta, no la podemos utilizar, necesitamos otra clase, como esta que se llama border directamente y left border side punto, cómo se usa ok acá tenemos un ejemplo, vamos a copiarlo y tenemos que decir cuál es a cada lado cuál es el borde side cuál es el ancho y cuál es el color con el que queremos dibujar. Ahí aparece el borde y vamos a copiar esto en todas las propiedades. Top y ahí tenemos, la única diferencia es que este botón es más grande, seguramente por una cuestión de el container que agrega como un padding arriba y abajo. Para compensar podríamos probar agregando esto en un container y el container pintarlo del mismo color que el botón y ahí tengo los dos botones del mismo alto. No es perfecto porque me genera ese padding que no me gusta mucho, pero al menos desde el punto de vista de diseño no tengo la diferencia de tamaño y queda un poco mejor. Así que lo vamos a dejar así por ahora. Ahora si lo comparamos con nuestro diseño estamos bastante cerca, por lo tanto lo vamos a dejar ahí. Podremos un poquito más de espacio entre los, entre los componentes, pero tenemos nuestra primera parte armada. Ahora lo que tenemos que descubrir es que, qué hacer cuando empezamos a achicar. Esto se va a empezar a achicar bien hasta que llegue un punto donde esto va a ser un problema y empieza a romperse. Así que vamos a tratar de descubrir eso. Lo primero que tenemos que hacer es cuando esto se empieza a achicar. Obviamente este margen debería achicarse y eso lo que podemos hacer es tratar de achicarlo proporcionalmente utilizando alguna fórmula que esté relacionado con este Mad width. Entonces vamos a venir acá. Necesitamos un contexto y se lo vamos a pasar desde el método Build. Ahora nosotros sabemos que cuando estemos en 1024 queremos que esto sea 120, pero cuando se vaya achicando la pantalla queremos que se achique proporcionalmente. Para eso podemos usar una interpolación lineal. Vamos a ponerle Left Padding tenemos esta función que se llama lerpDouble double, que es una linear interpolation de valores double. Y básicamente lo que tenemos que hacer es elegir el valor de inicio, el valor de fin y en qué punto de la interpolación estamos. Entonces, nosotros queremos que lo máximo sea 120, lo mínimo sea 8 y estamos en el max width menos el with actual. Eso que nos daría. Cuando estamos cuando width es 1024, esto da 0. Por lo tanto, la interpolación me debería devolver 120. En realidad, esto es dividido, este tiene que ser entre este, este este valor final tiene que ser un valor entre 0 y 1. Entonces, cuando estoy en 1024, esto da 1 por lo tanto me tiene que doble este valor, así que debería ser al revés, 120 y cuando me voy achicando, es decir, por ejemplo, cuando width es más chiquito debería ser al revés la división este valor va a ser menor a 1, porque esto es menor a 1024, supongamos que es la mitad me va a dar algo entre 8 y 120 vamos a ver si eso realmente funciona Ah, me está diciendo, claro, acá te tengo definido que esto es constante, cuando en realidad no lo es. Ahora sí, si vengo acá, ahí tengo un margen bien grande, cuando me empiezo a achicar, a partir del 1024 eso debería achicarse. No parecería. Vamos a hacer un print de este valor, a ver qué es lo que está pasando. Está en 75, está funcionando bien, lo que pasa que no es suficientemente rápido. Ahí está en 46 recién, porque ese es el width mínimo, y acá yo quisiera que esté mucho más chiquitito. Vamos a ver cuál es el ancho mínimo que puedo lograr. Mi ancho mínimo es 500, por lo tanto tenemos que ver una forma de que cuando estoy en el ancho 500, me devuelva un 8. Eso significa que yo quiero que a este width, le vamos a restar 500 y ahí tengo el 8. Cuando voy creciendo, se va agrandando, pero no llega a 120 creo ahora. ¿Sí? Ahora no llega a 120 por el, porque tengo este, 500, este menos 500, entonces esto en nunca da 1. Por eso lo podemos compensar diciendo que este máximo sea un poquito más grande. Ahí estamos, 120. Y ahora sí, cuando achicamos, esto se va achicando y el margen izquierdo se va achicando hasta hacerse lo más chiquito posible. Seguramente hay una forma de calcular esto un poco mejor, pero con eso creo que estamos bastante bien. Lo mismo podríamos hacer para este 32. Vamos a decir que el otro padding vaya desde 4 hasta 32, más un poquito, vamos a poner 40 y de esa manera tengo menos padding también a la derecha también deberíamos achicar un poco el tema de las tipografías porque esta tipografía ahí es como muy grande entonces acá es repetir lo mismo y encontrar los valores que nos sirven el tamaño de fuente que queremos para ese título Va a ser una interpolación entre 12 y 32, por ejemplo. 32 más un poquito, vamos a ir a 40. Vamos a imprimirlo a ver qué da. Y lo vamos a poner... Ahí nos dio una tipografía de 12. Y si empiezo a crecer, la tipografía debería crecer a medida que nos movemos. Y está terminando en un 30 puntos, más o menos. Vamos a darle un poquito más acá. 45. Y ahí me da 33, es más o menos. Y ahí se va achicando a medida que nos achicamos para que no se rompa el diseño. Lo mismo deberíamos hacer con el subtítulo. Y el subtítulo termina en 12. Vamos a tener que terminar en 16. Y vamos a achicarlo hasta 8 para empezar. Y lo vamos a poner en el subtítulo. ¿Sí? No se lee nada. Lo que deberíamos hacer en realidad es, cuando estamos tan chiquitos, es directamente ocultar este texto no tiene sentido que lo sigamos mostrando pero para fines demostrativos creo que va bastante bien y por último deberíamos ocultar alguno de los botones ya que no entran los dos lo que vamos a hacer es un nuevo widget por acá arriba vamos a definir un widget que se llame hide if y vamos a definirle una condición para ocultar y vamos a decirle que por ejemplo el Width is less than sí, que básicamente es un widget que va a permitir ocultar algo si sí, el ancho de la pantalla vamos a definirlo como el ancho de la pantalla por una cuestión de simplicidad entonces lo que vamos a hacer es preguntar si nuestro screenSize.Width es mayor a este Width que nos dan lo que vamos a hacer es recibir un widget, que sea un hijo, que lo vamos a agregar al constructor también y vamos a retornar ese child y si el ancho de la pantalla es menor al ancho especificado vamos a volver un container vacío para no dibujar nada. A esto lo vamos a arreglar me dice que no use guión bajos, o sea seguir las convenciones de Dart y ahora simplemente podemos venir a nuestro widget y a este container que es el segundo botón lo podemos meter dentro de Hide If y decirle que si el width es menos de 500 lo oculta reiniciamos la aplicación y cuando empezamos a achicar la pantalla llega un momento que el botón desaparece tiene que ser un poquito antes, debería ser ahí más o menos, que eso vendría a ser 665, vamos a poner 700, por seguridad. Ahí ocultamos un botón y si la pantalla crece, aparece de nuevo. De esa manera podemos ocultar contenido de manera fácil en resoluciones donde no tiene sentido por ahí mostrar todo el contenido. Creo que ahí ya tenemos esta primera parte resuelta, nos estaría faltando agregar una imagen acá, para esa imagen vamos a ir a pexels.com donde podemos encontrar fotos de gran calidad y que no tienen problemas de derecho de autor, o se entregan gratis y vamos a buscar YouTube vamos a tomar esta que está buena, vamos a salvar la imagen y la vamos a salvar dentro de nuestro proyecto. Entonces ya tenemos nuestra imagen y vamos a nuestro editor, tenemos que abrir el pubspec.gambl y agregar nuestros assets para poder utilizarlos. Entonces vamos a definir que tenemos el asset tarra-furniture.jpg, le damos a packages get y ahora sí podemos utilizar nuestra imagen y en lugar de el segundo placeholder que teníamos acá a la derecha, vamos a poner una image asset, assets barra furniture.jpg. Vamos a darle un hot reload, no estaría cargando. Vamos a reiniciarlo por una cuestión de por ahí tiene que compilar los assets de vuelta. A ver qué pasa. Y ahora sí, reiniciando la aplicación, ya tengo la imagen que acompaña en el header. Hay un pequeño defecto de tamaño porque la imagen no entra vamos a decir un boxfit.cover fill por alguna razón nuestra imagen no está tomando el 100% del alto vamos a ver si hace diferencia si la ponemos dentro de un container no hace diferencia pero el container vamos a ver si podemos definir un decoration que sea tipo un box decoration y este tenga un DECORATION IMAGE que sea un IMAGE FROM ASSET este IMAGE tiene que ser un IMAGE PROVIDER como ASSET IMAGE y va a ser el FURNITURE y vamos a decirle que haga un COVER de toda la superficie y de CHILD vamos a dejar simplemente otro container vacío que no necesitamos. Ahora sí, ahí la imagen me no tomó bien el tamaño, por alguna razón el image no no, no escala bien al 100% del alto, habría que ver por qué pero con un container, con un decoration se solucionó fácil y ahí puedo ir agrandando y la imagen se va a adaptar a lo que necesite según el tamaño y ocupa el 100% de la pantalla. Con eso ya tenemos una base bastante Bastante buena para hacer el resto de las secciones. Nos queda bastante trabajo por delante. Pero logramos hacer una pantalla responsive. Donde los textos y los paddings se adapten al tamaño de la pantalla. La pantalla se puede centrar, se puede achicar. Esto en teoría podríamos verlo como se vería en diferentes dispositivos. Con la inspección del Chrome. Podríamos ver en... Esto sería interesante ver qué, qué elementos tenemos acá. Si yo hago un inspect, vean que no tengo los DIV y los tradicionales, tengo todo un montón de objetos de transformaciones con coordenadas, esto es para que vean cómo cómo se dibuja Dart, no hay un html digamos este, como estamos acostumbrados, si lo pongo acá en modo teléfono, estoy haciendo cosas bastante raras, no se ve que esto no está muy soportado o esto hace algo que no le gusta, a ver si redibujamos de nuevo, hace algunas cosas raras acá en el inspector, no sé si será una cuestión de cerrar el inspector, recargar la página y ahí se arregla. Sí, evidentemente en el inspector no, no funciona del todo bien. Se ve que el inspector todavía tiene algunos detalles. No sé si es algo especial que hará el inspector o no. Lo voy a investigar para el próximo video a ver qué, qué puedo encontrar. Por el momento voy a cortar el video acá. Ya debemos a un video de más de media hora seguramente. y Solo para la primera sección. Sé que por ahí algunos quieren ver alguna de las otras secciones. Las vamos a ir haciendo en otros videos. Eso se los prometo las siguientes partes deberían ser un poco más simples porque ya tenemos como dije la piedra fundamental que es la parte de responsiveness para, para nuestro sitio lo que sí vamos a trabajar después en el próximo capítulo es estas funciones de interpolación vamos a buscar una manera de generarlas más fácil sin tener que copiar y pegar tantas cosas y que esto se pueda reutilizar en los siguientes widgets denlo por hecho que vamos a avanzar sobre las otras secciones y agregarle funcionalidad. Así que espero que esta serie les guste. Déjenme comentarios si les parece que sigamos avanzando en esta dirección. También vamos a hacer algunos capítulos en el medio de Mobile, no lo vamos a abandonar. Y no se olviden de suscribirse, darle like y compartir el video. Así podemos seguir aprendiendo juntos. De nuevo les recuerdo y también les recuerdo que si me quieren apoyar, Pueden hacerlo a través de mi Patreon Muchas gracias por todo y nos vemos la semana que viene